A llamar esta batalla. la palabra, compañera Susana Laniz. Buenos días, compañeras y compañeros. Antes de comenzar mi alocución por el tema de pensiones. Quiero tener un recuerdo para el compañero senegalés Name Vague, muerto de un infarto tras una persecución policial. Se desplomó en la puerta de su casa. Estaba ilegal, pero vendía para comer. Enviamos toda nuestra solidaridad a su familia, al colectivo senegalés y esperamos que se investigue hasta las últimas consecuencias y se depuren responsabilidades. Un abrazo compañeros senegaleses. El movimiento feminista que inundó las calles el 8 de marzo sale hoy a apoyar la lucha de los pensionistas. Lo decidimos así porque muchas de las mujeres son pensionistas y hemos denunciado la brecha salarial que sufren las mujeres y que se refleja posteriormente en sus pensiones y que es la causa de la pobreza de muchas mujeres cuando llegan a la edad de jubilación. Los cambios sociales de los últimos años han traído reformas en la producción, en las relaciones laborales, en la forma de gobernar y en el reparto de la riqueza más desigual e injusto. El capitalismo de la posguerra, que permitió un equilibrio de poderes con estructuras de bienestar, cambiaron ante la llegada de Reagan, Pinochet y Thatcher, aplicando políticas neoliberales, dando lugar a un capitalismo brutal, salvaje, sin limitaciones, apostando por las rentas financieras y del capital en perjuicio de los trabajadores de amplios sectores de la clase trabajadora. Las pensiones y el discurso para, para acabar con las públicas mediante falsedades, trampas, trata de convencer a los ciudadanos que las pensiones públicas deben desaparecer. Son inviables, dicen. Lo que quieren es, es beneficiar al capital financiero poniendo en mano de los bancos y entidades financieras un volumen de dinero que garantice su dominio total sobre la economía y el poder dice la constitución dice la constitución en su artículo 60 los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiente economía a los ciudadanos durante la tercera edad para obtener una vida digna. No es un capricho de viejos cascarrabias ni jugadores de cartas, como dice Rajoy. Es su derecho, ese derecho que nos han robado. Dice usted, señor Rajoy, que no va a prometer más de un 0,25% porque no hay dinero. Usted ha hecho trampas, ha mentido. Dice que la subida será esos dos euros, mientras la seguridad social sea deficitaria. Y las autopistas y los bancos, el rescate a las autopistas, la corrupción en la contratación pública, los 11 millones para fragatas, tanques y drones militares, otro tanto para la iglesia que además no paga IBI. Rajoy siempre apuesta por los grandes. Los grandes, tales así que las pensiones de expresidentes y exministros es de 75 mil euros y es vitalicia más allá de lo que sacan en sus cargos privados. Y Galdarín y Bárcenas y Tams y tantos otros, con todo ese dinero, no sería más que suficiente para enriquecer la hucha de las pasiones, ladrones. ¡Son unos corruptos ladrones! Quieren llevar a los pensionistas a la miseria. Es por eso que estamos así en la calle donde se hacen las luchas. Como antes defendieron sus derechos, hoy gracias a estos impresentables hay que salir a la calle. Por nosotros, por nuestros hijos y nietos, por las mujeres, y para gritarle que todo lo que han ganado quieren quitárselo. Pero estaremos hoy y las veces que haga falta por unas pensiones superiores a mil euros, en defensa de la brecha salarial que sufren las mujeres, que se refleja luego las pensiones sumiéndolas en la pobreza. La pensión media en Galicia no llega a 900 euros mensuales. Sin embargo, la gran mayoría no llega a 700 euros. Ese aumento del 0,25, muy por debajo del incremento anual del IPC y que pone en peligro las pensiones futuras. Las pensiones de viudedad están por debajo de 543 euros, es más de 100 euros por debajo del salario mínimo interprofesional. Esto hace que 8 de cada 10 pensionistas por viudedad estén en el umbral de progresa. Las pensiones están en peligro, pero también lo no están los derechos sociales ante las políticas que aplican los liberales. Lo que hace peligrar las pensiones es la falta de empleo, el empleo precario, salarios bajos, la desigualdad, la especulación financiera, es decir, la ideología neoliberal. no se detienen. Tenemos que terminar con estos ladrones y corruptos y tenemos que decirles que tenemos las veces que hagan falta en las calles, en las plazas, porque no vamos a permitir que sigan quitando los sueños a los jóvenes para que puedan nacer niños con una renta básica que garantice a él, a sus padres y a todas las personas una vida digna que los aleje de la línea de pobreza. ¡A por